Bueno, hora de despertar primos. ¿Qué fecha estamos hoy? No me digan que esto es verdad. No, no, Sí, sí, no, no, Sí, sí, Primero de leer. No, no, no, 8, 9. Sí, sí. Bueno, ahora que me acuerden la ficha se los digo y empezamos con el video de hoy. Hoy empieza nuestro especial navideño desde el centro de Sevilla Todo el color de esta bella ciudad se puede ver a mucha gente que ya la recorre Otros van de regreso a casa Pero nosotros estaremos mostrándoles las mejores tomas Aquí se pueden diferenciar, según nos han indicado serían las coronas de Melchor La del medio, la roja, sería la de Gaspar Y la del fondo, que se puede divisar allí en el extremo Sería la de Baltasar. Esta es la corona del rey Melchor Que bueno, como saben, aquí en Sevilla es muy conocido Que los reyes lleven regalos a todos los niños En especial al niño Jesús Vamos a adentrarnos Como ven, esto está lleno de lujos De visitantes No sé si estamos entrando bien O estamos entrando por donde no se debe Pero bueno, lo importante es que no hay jefe También las mascotas de los sevillanos o de las personas que residen aquí pues también están disfrutando de las luces del encendido nosotros vamos a inmiscuirnos ahora mismo en la corona del rey Gaspar, Gaspar estoy seguro como ven está muy bonita la verdad que los colores también están bonitos como que rojos, algo plateados el amor en Navidad, ¿verdad? ¿Que vive el amor en esta Navidad? Y siempre, ¿no? <risa> Encantado. Bueno, ahí está el amor, primos. Se lo siente definitivamente la alegría de las personas al ver las luces, al ver el colorido que tiene Sevilla. Y nosotros muy, muy contentos de compartirlo con todos ustedes. Y Inmiscuyéndonos por, por donde no debemos, pero bueno, sin peligro alguno. Siempre protegiéndonos. Vamos a seguir caminando, vamos a ver con qué. Más nos encontramos. ¿Desde dónde vienes tú? De Valencia. Desde Valencia llega él aquí a Sevilla a vender estas deliciosas castañas. ¿Qué valor tiene? Tiene cartuchos de 2, 3 de y 5 euros. Perfecto, como nosotros somos medios económicos vamos a pedirle uno de 3 euros por favor. Gracias, Pedro. ¿Nos vamos? Y seguimos caminando, disfrutando de nuestro camino por la calle Sierpes, en nuestras castañas, que para recordarles hay que comer las cáscara Y bueno, podemos disfrutar de los artistas de la música que tiene Sevilla en esta noche. Eh, por allí se escuchan villancicos. Vamos a ver si podemos mostrarle algo de, del talento de estos grandes artistas que acompañan la Navidad Sevillana y bueno, alegran también a las personas que, que podemos disfrutar de escucharlos y de verlos. Y las cosas bonitas de Sevilla tiene su gente y esta prima guapísima que se llama mola Hola, Feliz Navidad Y nos la hemos encontrado aquí con su mami que también es Hola. muy guapa Y bueno, a seguir disfrutando de Sevilla y de su Navidad ¿Verdad? Feliz Navidad Y con este inmenso árbol navideño que acoge a todos los sevillanos en este año 2018 Deseando lo mejor para el año que venga y que tengan todos una muy feliz Navidad ¿Verdad que una feliz navidad? ¡Feliz navidad! Oh, ¿Feliz navidad? ¿Una sonrisa y feliz navidad? ¡Gracias! Navidad. <ríe> ahí está la gente de Sevilla como me es muy amable es muy linda y bueno tiene, tiene eso, eso esos detalles también ahí están los grupos de artistas que bueno esta noche hemos podido disfrutar de todo ahora sí mamita ya me voy a casa primos agradecerles a todos de verdad a mi familia, desearle lo mejor en estas navidades, decirles que los quiero mucho, que los extraño, que pronto nos veremos seguramente, quizás en el 2019, que no sabe, entonces es cuestión de tener fe, cuídense mucho, pórtense bien, feliz navidad, primos, chao, chao, chao. Acción. Vale, un saludo navideño desde Sevilla, de España. Felices de fiesta desde Sevilla. ¡Eh!